Si te acabas de sumar, ya te hemos contado los estragos que va dejando el sonda a lo largo de la jornada. Nuestro compañero Julián Chávez recién nos mostraba terribles incendios en Luján de Cuyo. Y tomamos, tomamos nuevamente contacto con él para que nos cuente a ver por dónde se ubica, porque también nos relató que habían otros focos de incendio por la zona. Juli. Muy bien, vamos a tomar contacto con Julián en un rato nada más. Estas imágenes que estás viendo son de este momento en Perdriel, muy cerca de Lulunta. Y hay al menos seis focos activos de acuerdo a la información que estamos manejando nosotros. Lejos de las casas, pero habiendo pasado muy cerca de las viviendas de 30 o 40 personas que están en el lugar. Porque acudieron viendo lo que estaba pasando. A ver si pueden hacer algo que es muy difícil que Claro, hacer. totalmente, y quedándose en estado de alerta, ¿no? Justamente por esto, porque no saben qué dirección puede llegar a tomar. Recordemos con este día, con este fenómeno, con el sonda que está sí. todavía presente, uno no sabe controlar a la naturaleza nadie en el mundo. Ha podido, ni se puede. Entonces, obviamente, la preocupación de los vecinos y de la gente, aledañas a estos incendios, bueno, están realmente preocupados. Así que veremos en un ratito si podemos tomar nuevamente contacto con Julián para que nos explique y para que también nos detalle cómo está la situación allí a esta hora y en los otros focos de incendio que también hay cercanos a este que estamos viendo aquí en pantalla. Bueno. Muchas personas han eh, reclamado o han, eh, se han manifestado en esto de lo que suele suceder cuando hay viento ¿no? Se corta la luz por caída de postes de cables y demás, sucede esto. Y por eso nosotros compartimos con ustedes esta información. ¿Dónde tienen que hacer estos reclamos telefónicos si no tienen energía eléctrica en todas estas vías? Claro, está el 0800 333 3672. Este es el teléfono el 0800 que se pueden comunicar. Si no, vía SMS también lo pueden hacer. Allí luz, espacio y el número de Nick, ¿no? Obviamente que ustedes tengan. Si no, por WhatsApp, allí también lo dejamos un ratito para que puedan anotarlo. 2613, 30... Y... A ver, 2613, 43, 56 47. Allí está. Al Facebook también Messenger, opción Problema Energía. Y si no, en la oficina virtual ingresando a www.edemsa.com. Volvemos a la zona del incendio. Está Julián Chabert del otro lado. Julián, ahora sí te escuchamos. Gracias, chicos. Estamos en uno de los epicentros. Les voy a decir los puntos cardinales porque nos vamos a mover muy poquito. A mi izquierda lo que estoy señalando ahora es el norte, nosotros estábamos al norte y nos vinimos al sur, nos vinimos por la variante Palmira, detrás mío hacia el oeste a 3 kilómetros de esta ruta 7. Por acá ha pasado el fuego y van a ver que ha dejado toda la desolación. Es más, todavía tenemos fuego prendido en algunos brotes y en algunas ramas y sí. van a ver los cactus totalmente negros. Y fíjate lo que es la magnitud de este, de este incendio, todo lo que ha todo lo que ha consumido de este lado, y detrás del Luisito, que se tiene que mover muy despacio, está ot otra parte, y, y así también siguió detrás de este, de este monte. Esta es la zona, como les decía, al sur de lo que le, le llaman los cerros de Lulunta, uh -huh. y acá es donde más daño ha hecho el fuego, pero acá no hay casas, esto es solo campo, así que en realidad lo que hay que... Lamentar es el bosque nativo bueno y toda la contaminación que genera, pero las casas quedaron al norte donde nosotros estuvimos recién y donde está el peligro que cuando cambie el viento, porque ahora el viento viene del sur y ya no es viento sonda, sino que es un viento frío, puede llevar de nuevo el fuego hacia el norte, hacia donde están las casas. O sea, Julián, que no hay ninguna garantía ni certeza de que estén extintas estas llamas, ni siquiera ahí donde estás vos. No, Julián... No. Nos vamos a mover muy despacito, pero tenés bueno. fuego acá, tenés fuego allá. Yo estoy viendo fuego muy chiquito, pero hay bastante fuego, más allá que ya ha consumido toda esta parte. Pero tenés muchas partes que todavía no están consumidas claro, y claro. puede agarrar todo ese monte nativo, toda esa flor. Bien, vamos a recuperarlo Julián Chabert, evidentemente no es buena la señal por la zona en la que está en definitiva, eh, se está trabajando, dijo recién, vino bomberos, pero tuvo que ir a otros de los focos, claro. hay seis en el mismo momento, sí todos en la misma zona. Todos ocupados, justamente bueno viendo la situación ¿no? y siguiendo de cerca todo lo que está pasando allí, como los vecinos propios uh -huh. por la preocupación que, que esto requiere ¿no? y que cada uno de ellos manifestaba recién.